¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. ¿Qué hace esta maleta aquí? No tengo idea. Disculpen por el ruidazo de afuera, Mili ahora no está en nuestro entorno Porque justo la traen allá afuera jugando Porque tienen que jugar 100 horas al día para que esté tranquilita Pero bueno, el día de hoy estoy muy contenta por traerles un eh, video Que hace mucho que no veía un misterio eh, por YouTube, ¿ok? Entonces, eso vamos a estar viendo el día de hoy Y como me gusta hacer este estilo de videos Eh... Vamos a estar descubriendo ustedes y yo al mismo tiempo qué está pasando, qué está ocurriendo por YouTube Que eh, todo el mundo está hablando sobre esto, por lo menos en idioma inglés, que fue donde yo descubrí esto Y eh, creo que hasta ahorita no ha pasado tanto como a idioma español, así que aquí lo vamos a descubrir, ¿ok? Y antes de comenzar, una disculpa si me escuchan como oh, oh, oh, así, me mordí justamente aquí, o sea, obviamente por la parte de adentro y me duele hasta donde no les cuento hablar, ¿ok? Entonces, bueno, una disculpa, espero que sí me entiendan. Y bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse. Eh, subo cuatro videos a la semana, este es el cuarto, así que si no han visto videos anteriores, se los dejo hasta el final de este video o ustedes pueden buscarlo. Simplemente yendo al canal, ahí los encuentran. Todos los que he subido esta semana, la pasada, la pasada, etcétera, etcétera. Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, TikTok, Twitter... Hoy he subido en todos lados, de verdad les grabé TikTok, les, gra les grabé Río, estoy grabando en YouTube. O sea, en todos lados tienen contenido siempre, ¿ok? Y bueno, ¿qué les parece si sí, comenzamos ya con este video? Porque les digo, de verdad, está raro. Vamos a ver de qué se trata. Adelante. Y bueno, como les comenté, yo andaba por Reddit. Porque a mí me gusta mucho como leer cosas que ponen ahí en Reddit. Así de misterios, de esto que el otro va a hablar. Y entonces vi como... Una publicación que derivó a muchísimas más publicaciones Hablando sobre algo que estaba ocurriendo en YouTube, ¿ok? Entonces yo así como que, ¡uh! Yo tengo que saberlo porque eso no lo sé Básicamente, a ver, vámonos por partes Cuando ustedes están viendo videos en YouTube Obviamente, pues eso les genera un link, ¿no? Un enlace directo a la página Si ustedes le ponen como... Si están viendo, no sé, en celular o en algún dispositivo así móvil le ponen compartir y les copia un link. Generalmente, casi siempre, ese link va a tener la palabra watch. O sea, www.youtube.com y luego un slash, una diagonal y watch. Si es que ustedes están viendo un video, o sea, si no comparten un canal o así. Entonces, ese watch significa que estás viendo un video, que estás compartiendo un video, no un canal, como les acabo de decir. Y... Ahí decían, nunca quites la H de ese watch de algún enlace de YouTube. Y yo, hmm, ¿por qué? Okay. No importa qué, o sea, qué enlace sea, qué link sea. No importa que tenga palabras eh, después o números o lo que sea. Nunca vayas a quitar la H de cualquier eh, enlace de YouTube. Incluso pueden intentarlo con este. Déjenlo todo igual. Simplemente quiten la H del watch. Y no te va a dirigir hacia mi canal, no te va a marcar un error, van a pasar cosas raras Entonces pues qué les parece si los descubrimos aquí, yo no lo he probado eh, Sé más o menos qué pasa, pero he visto dos versiones diferentes Entonces qué les parece si vamos con la primera Entonces déjenme rápidamente poner a grabar esta pantalla, ustedes saben que Aquí todo lo hacemos en vivo. Entonces, vamos a grabar mi pantallita. Y eh, como les digo, lo pueden intentar con el link justamente de este video. Ahí me cuentan en los comentarios. Eh, pues sí, sí les funcionó. Pero bueno, ok. Ya estamos grabando justamente aquí en mi pantalla. Ustedes ya lo están viendo. Estamos viendo aquí en mi canalito. Y eh, bueno. Aquí nos vamos a ir al link Aquí como estamos en mi canal No sale la palabra watch Que en teoría tendría que estar Después de este diagonal de aquí de Después de youtube.com Aquí tendrá que salir en watch Entonces pues nos vamos a ir como eh, Pues a mi video o este A ver, esperen, ahora sí nos vamos acá, y ahora sí, ya está aquí el watch. Es lo que les digo, si van a compartir un canal, no les va a salir la palabra, pero si están viendo un video, ahí sí que les va a aparecer la palabra. Entonces, pues, vámonos a lo que nos truje, que es básicamente, pues, quitar la H. Así tiene que quedar, W, A, T, C. ¡Ah! Ok. Creo que ya solucionaron este error. Pero bueno, eso es lo bueno de estarlo haciendo eh, en vivo. Vamos a ponerle así nada más. Eh... Huh. Ya lo quitaron. Entonces ya no lo pueden intentar. A ver, vámonos con otro eh, video que no sea mío. Vamos a poner cualquiera. El primero que salga aquí. A ver, vamos a quitarlo. Ajá, creo que, bueno, vamos a parar. Esto fue un fail, ¿ok? Porque creo que ya arreglaron esta situación. En teoría, lo que pasaba, les digo, ahorita yo creo que ya fue como algo en, el, en YouTube que rápidamente solucionaron este error. Pero bueno, les voy a poner videos de qué era lo que pasaba. Recuerdan aquel usuario, obviamente yo hablé sobre esto hace muchísimos años. Es como la creepypasta más conocida aquí dentro de YouTube, que es el username 666, que básicamente esta creepypasta trataba sobre eh, un usuario que decía que tú te metías a YouTube a las 3.33 de la mañana y que, o sea, la página va a estar normal, ¿no? O sea, todo así como tú lo, lo encuentras cuando te metes a YouTube, pero que si le pones hacer refresh, así como que a cada rato... Iba a cambiar cada vez un poco más sangriento, todo iba a decir 666 y te salían unos videos bien raros que son los que les voy a estar poniendo aquí. O sea, esa era la creepypasta que todo el mundo hablamos de eso sobre... O sea, imagínense, el video sobre el usuario 666 se subió hace 14 años y tiene 16 millones de visitas. O sea, todavía pueden encontrar el original y de ahí pues un montón de canales hablamos sobre esto. Les digo, hace años, hace 6 años, y, o sea, esto ya tiene rato. Y sí, se supone que era como una de las leyendas más perturbadoras de internet Porque pues sí puedes encontrar los videos Entonces, curiosamente, les digo ahorita Pues ya no pudimos, o sea, quedamos payasos tal cual O quedé más bien Pero eh, básicamente si tú quitabas el, la H del watch Te llevaba a estos videos Por alguna extraña razón Y eh, pues la gente se empezaba como a asustar Yo creo que por eso empezaron a reportar Toda esta situación y pues ya no, o sea, ya resolvieron como ese rollo Otra de las cosas que ocurrían, y aquí les voy a poner um, una foto para que ustedes vean Básicamente otra cosa que pasaba era que si tú quitabas el watch Te suscribía automáticamente a un canal que se llamaba IHP Así tal cual, o sea, decía así como que nada más confirma tu suscripción pero eh, te llevaba ese canal misterioso y bueno, básicamente este canal que te suscribía automáticamente al quitarle la H también tenía estos videos creepies. Eh, justamente ahorita ya no hay eh, como esos videos o sea, ya los quitaron también entonces digo, creo que fue, pues sí, como pues ya, ya les tumbaron el canal ya les tumbaron los videos por todos los reportes que estaban pasando y eh, les digo, porque esto eh, ocurrió y se hizo una cosa como más grande Sobre todo eh, la gente que habla inglés Yo no encontré, por lo menos ahí en Reddit, que fue donde yo estuve investigando eh, Nada en español sobre el tema, todo era en inglés Entonces les digo, fue como que un tema de ella Y es por eso que pues, pues ya lo quitaron tristemente, me hicieron quedar súper mal Pero bueno, lo pueden intentar ustedes, a ver qué, qué les ocurre y pues ya me cuentan en los comentarios si dieron con este canal, si dieron con, o oh, una de dos, con el username 666 o con el canal IHP, donde también tiene este tipo de canales. Y bueno, la explicación es que antes, o sea, si estos canales tienen de que 14 años y cosas así, se supone que eh, cuando tú creabas un canal hace mucho tiempo pues hubo alguien que le puso w a -T -C, sin la H y es por eso que automáticamente te llevaba para allá, porque eh, si quitas la H ya es como si estuvieras buscando un usuario. Es decir, si estás buscando mi usuario, le pones youtube.com, la diagonal, y le pones marijo, o bueno, para Normal stories by marijo y te va a llevar directo a mi canal. Entonces era como el bug que estaban aprovechando, ¿no? De que, ok... Todo el mundo se está quitando la H, primero fue sin querer y ahora todo el mundo por el morbo como que iba a buscar y aprovechaba el bug, pero bueno, les digo estos videos tienen mucho tiempo, tal vez hasta ahorita salió como ese rollo por accidente, pero ahí está todo. Así que, fantasmitas, cuéntenme en los comentarios si ustedes lo intentaron, si se los llevó a algún lado, si les pasó igual que a mí, que decía que no, ya, error solucionado, y yo así como, mmm, gracias por nada. Y bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy, ya seca un poquito más cortito, pero no se preocupen que pues va a haber video seguido, ¿ok? Les mando mil besos, nos vemos al siguiente, una disculpa por mi cosa esa, yo me siento como que ni siquiera puedo abrirme la boca, les mando muchos besos y nos vemos al siguiente.